Bueno, mi nombre es Jake Güeche, de edad tengo 41, soy de Senegal y mi dirigente es la venta ambulante. En 2006 salí de Senegal para ir a España. Y necesitar para venir a Argentina, para conocerlo y para vivir. Cuando llegas acá no sabes nada, nada. de acusar a una persona tiene que tener algo que justifica por lo menos de que lo que lo estás acusando es verdad y mi mamá mis hijos y toda mi familia lo extraño te es un montón y la gente acá